Baby, pa' que disfrutar, sea que me pusiste los cachos, mejor me marcho. Sí, ramios se sea, sí, ve. Sí, Toca disfrutar el tiempo que nos queda. Baby, baby, Ey, baby, baby, Heart, baby, heart. Baby, baby, baby. Ey. Baby. Así que todo lo que quieres es ser feliz, pero yo tengo una vida así. Sé que te gustó, sé que me extrañas, sé que quieres pasar un momento más conmigo y toca disfrutar el tiempo que nos queda porque después nos arrepentiremos. Baby, cierra Music, todo lo que quiere, Vamos a disfrutar el tiempo que nos queda Vamos a poner buena música Ay, ay, ay, y cierra Music, baby, baby Tú quieres que sea feliz, pero no parece porque me haces, me haces llorar, me haces sufrir No sé qué más dar, pues ya no puedo no puedo disfrutar de lo que nos queda Toca vivir de tristeza Baby, vamos a disfrutar El tiempo que nos queda Ay, baby baby Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar El tiempo que nos queda juntos Juntos vamos a disfrutar el tiempo que nos queda Juntos Juntos vamos a disfrutar el tiempo que nos queda Juntos vamos a disfrutar Vamos a ser feliz con ese tiempo, Ven, vamos a disfrutar Vamos a ser feliz Yo sé que te encanta Que te agarras Cierra music, que me pusiste los cachos, entonces mejor me marcho. Cierra, vuelve y ya deja de serme infiel, mejor disfrutemos el tiempo que nos queda. Baby. el tiempo que nos queda juntos, oye que es poco, mejor aprovechemos, ¿no? Ven, vamos a disfrutar, disfruta, disfruta, baby, a disfrutar, baby, cierra mi set, Easy B, Easy B, Easy B, B, I will record, que lo que toqué, <tose>